Cari, sí, estamos acá y sale, me parece, la protagonista del día que quiere hablar con Luis Ventura, Julia no? Mangolini. Muy no. buenas no. tardes, ¿cómo estás, Julia? No. Todo bien. ¿Hace cuánto tiempo estás acá parado? ¿lo? Estoy de la mañana esperándote, Julia. ¿A Voy a sacarme mi disfraz de oso, sí. porque te veo acá hace muchas horas. Me tenés lástima ya, ¿no? <risa> no es... Realmente... Alguien poniéndome una cucaracha. Escucha, Cari, Cari, todo el equipo de la tarde, Luis Ventura también, tu amigo. Bueno, uh, ¿qué tal? ¿Cómo va? amigo. Hola, eh, bienvenida, Julia. Decirle... ¿Cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, todo bien. Escúchame una cosa. Decime. Están rascando el fondo de la y yo me doy cuenta. Están exagerando un conflicto que no es tal y yo me doy cuenta. ¿Por qué no lo mandan a este buen muchachito, a Carlos Paz? a dónde están los verdaderos Chimentos. Pero hoy el tema sos vos, Julia. Hoy decidimos acá... No está acá, de Carlos Paz. Con, en no. todo, todo este grupito humano decidió que te espere a vos en, los ah, Martín, no. en, en la salida de la radio para hablar de los Martín Fierro y te agradecemos mucho que, eh, nos no, te, no, que le... te detuviste y que nos estás dando este móvil. Eh. Pero acá está tu íntimo mejor amigo Luis Ventura. No sé si hay algo que quieras decirle. Escúchame, Ventura. Yo quiero decirle algo. Yo no lo acusé de deshonesto a Ventura. Yo acusé de cachivache a los Martín Fierro. Y, y son cosas Es más o menos lo mismo. No, ella no, dice es, peor. Peor. no, no lo es lo mismo. mismo. Peor. No. Ella dice que son cosas yo distintas. Tampoco, yo tampoco acusé de cachivache a tu programa. Son cosas muy Ni a la conducción de tu programa. No sé por qué me metes en, en, en una olla si que no yo no... no lo No, sí, me lo pusieron al aire ayer. si Yo ni sabía lo que habías dicho vos de mí. Es decir, si vos sola te pusiste en la vereda enfrente... Es más, muy... sabes qué? A mí a mí me sorprende porque en muchas oportunidades en medios en los que yo dirigí como paparazzi, en Crónica, notas que te hemos hecho, realmente me pareciste una, una mujer por lo menos con una mirada inteligente. Me parece que esto no es inteligente. Y me duele, ¿sabes por qué? Porque está diciendo algo que es inexacto totalmente. Pero bueno, vos lo querés decir, tenés la libertad Estás en un país libre, podés decir lo que quieras, tu pensamiento... A mí me duele, porque es inmerecido, porque yo me rompo bien el orto para hacer eso, Martín Fierro que vos ninguneás. Este, le doy vida a un género que no existía, nadie premiaba los digitales. Hace cuatro o cinco años que lo estamos haciendo, estamos remando la conseguimos sponsors y empresarios que ponen guita para juntar una fiesta para 600 personas... Y que venga alguien alegremente desde un lugar. Estuvo muy linda la fiesta. ¿Eh? Escúchame, Luis, estuvo muy linda la fiesta. De hecho, yo fui a Martínez Fierros Digitales anteriores. Hemos ganado. De hecho, la radio tiene como cuatro estatuillas. Y, bueno, eh, bueno. y nunca nos habían dado comer. Justo esta que vos haces en Mar de Plata, con comida y todo. Y porque, ¿sabes, ¿sabes si lo que cuesta? Enteramos? ¿Sabes lo que cuesta, eh, Julia? ¿Sabes lo Me que cuesta organizar comer? una fiesta? ¿Sabes lo que cuesta una fiesta? Y Si hubiera venido el que fuere. De tu programa o de la radio, ¿Eh? hubiera entrado tranquilamente, invocándome. Sí. Vos me venís a buscar. No se sí fue. Y bueno, fue entonces... Pablito 30, se... fue Pero Pablito no entiendo, y se sentó a comer no le Escúchame, Luis, si vos. Desti... La crítica es esta. Si ustedes van a destinar tantos recursos. Hay, pa... hay un perrito. De de la es ¡qué aventura! Vale, ah, es el perro de el perro. que tampoco le gustan los Martín Fierro digital. De Son intuitivos los perros, eh. Bueno, pues, está, está, está la, de, no, le está lagrando la no, no, la a Matías. A Matías. Ah, claro. Sí, a ver, es un intérprete de perro también. Escuchemos, escuchemos lo que dice Julia. Julia, te oímos, dale. El perro me está hablando a mí. No, yo te digo, Luis, que si vos vas a destinar tantos recursos en hacer una fiesta tan linda como la que hiciste en Mar de Plata, ¿por qué no destinan un poco de recursos en fijarse más o menos como Cómo son las ternas, quiénes van a, si, si realmente van a premiar a los Y por qué no venís de asesora y me indicas? Al mismo tiempo. Sí, tranquilamente. Uy, ¡Epa! Tené la puerta Se abierta, Julia, me me gusta que esto sea desde un diálogo inteligente, ¿no? Que llegue a través de una crítica me parece una, una patada en el talón pero de Aquiles. Es crítica antigua mi programa que vos te imaginarás que No, pero no. es más, es eh, Julia. Yo hago una crítica. Julia. En mi programa, es que, fue que al yo pasar... no lo escucho, no sé. Sí. No sé lo que vos estás diciendo. Y bueno, Luis, ¿qué querés? Y bueno, pero entonces eh, yo estoy en un no, programa es que donde me pone la que yo fui a bardear a no sé dónde. Yo Bueno, pero bueno, sí, sí, vos eh... te dejaste llevar por Ángel de Brito, Luis no, Ventura, No, yo ese te es escuché. tu problema, uh, porque a vos Ángel de Brito, no, que siempre no, le gusta no, plantear no, cizaña, no, no. lo que hizo fue decir, ¿la escuchaste a Mengolini? Me porque el... de Brito nos escucha todo el día porque está absolutamente me... obsesionado bueno. conmigo con esta radio con Marena Pichot. Entonces, si vos te dejas llevar por las provocaciones de Brito, el problema es tuyo, Luis. Pero... Yo hice un planteo absolutamente honesto desde mi programa de radio, que a mí los Martín Fierro Pero Digital yo te me parecen escuché, un me pusieron la grabación de lo que dijiste, entonces te escuché. Tan... ¿Sí? Poniendo en tela de juicio... No decía porque después lo que vos discutiste... A ver, ¿qué no, discutiste? ni la honestidad ni nada. En tela de juicio todo el formato. El formato, un cachivachi. No, pero si vos estás diciendo Además, que no perdón, te dio ningún premio fue... y que el uso se llevó todo. Estás poniendo en tela de juicio que yo induje ese resultado. No, yo... No... Yo dije, al revés, mira, dije que los Martín Fierro Digital, como todavía no encuentran un, una especie de marco de qué es lo que es lo que están vos sabés, las categorías van cambiando todos los años porque no entienden bien qué es lo que quieren lo no es estamos no un país